con mi super sorbete y ahora voy a comer John Wayne Buenísimo parece Vamos a cerrar un poquito Bien Vamos a comer Voy a usar los palitos Como pueda Está medio Está medio difícil de agarrar Sigan en las redes, por favor. Tienen que suscribirse a la página de El Oco. Loco, no, mentira. Oco, El Oco. Sigan ahí los videos de locura y nos van a encontrar. Ahora lo voy a invitar al loco para que venga acá de este lado y él le haga la demostración. ¿sí? Bien, esperen. Ahí vuelvo. Lo voy a llamar porque está... Tengo sed A ver si aprendí yo me ¡Ah! Ese es un clima para tener mucha y mucha y muchas visitas de ustedes.